¿Qué tal Federico? Buenos días. Buenos días Yolanda. Bueno pues eh, el aislante térmico es un material fundamental en la eficiencia energética de los edificios y nosotros antes de concederle la marca N pues entre otras cosas le sometemos a una serie de ensayos. Sabemos que la conductividad térmica es uno de los eh, más importantes y me gustaría que nos contaras eh, bueno, pues, en qué consisten. Pues encantado de hacerlo Yolanda. El ensayo de conductividad es un ensayo que realizamos en este equipo, es un conductivímetro en el que lo que hacemos es someter a una serie de flujos de calor el material que introducimos y pues, evaluar cómo el calor pasa entre los diferentes platos del equipo. ¿no? Eh, este ensayo se ve complementado con otros que evalúan la puesta en obra del material aislante térmico como pueden ser pues, eh, resistencia a ciclos de hielo deshielo, absorción de agua o resistencia a la compresión. Pues muchas gracias Federico. Todos estos ensayos son una parte fundamental en nuestro proceso de concesión y mantenimiento de la marca N y nos ayuda a asegurar que con la marca N no hay sorpresas. Dentro de todo vuestro portafolio de productos, Mónica, ¿qué productos llevan la marca Enor? Pues verás, Eli, eh, Isober eh, trabaja, desarrolla soluciones en diferentes mercados y son eh, los mercados de edificación y climatización donde tenemos eh, certificados toda nuestra gama de productos con la marca N de AENOR. Siendo entonces la marca AENOR una marca voluntaria, ¿qué lleva a las empresas o qué os lleva a solicitar la certificación a AENOR? Realmente, eh, aunque sea una, una marca voluntaria, eh, nosotros trabajamos por desarrollar e innovar sobre nuestras soluciones y que sean soluciones de unas altas prestaciones. Siendo una certificación eh... Voluntaria, entiendo yo que es el mercado quien nos exige esta certificación y por tanto os ha permitido, os ha, os ha abierto puertas a nuevos mercados, ¿es así? En el caso de, de la marca NENOR y en el mercado, eh, es cierto que, que hemos comprobado que con todos los actores que intervienen en, en el proceso, al final la marca NENOR es muy valorada y muchas veces, aunque sea algo voluntario, eh, nos lo exige el propio mercado.